Gran consternación hay en la comunidad La Paraguay de Villarriba tras el trágico fallecimiento de tres jóvenes y un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del domingo en la autopista nordeste. Yo me levanté a recoger mango, que allá hay una mata, yo oí he el choque y pensé venir para acá y dije no, no, cuando ya no vaya hay mucho problema en la pista. Y no me gusta salir de noche, menos en madrugada a esa hora, a las 4 de la mañana. Cuando salieron la pítima, ustedes son Una nada más. ¿Cuántas cosas? Son cinco. Tres. El choque cobró la vida de Nicarlos Faña Genao y Yocani Leonela Martínez, ambos oriundos de la referida comunidad. En tanto que Mabel González Luna, quien también perdió la vida, vacacionaba con Leonela en la zona. Ambas eran estudiantes de turismo. En cámara José Tifa para NTN, Joanny Cordero.